que todavía hay escasez eh, por el problema de la falta de aprovisionamiento y esas cosas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos tratar contigo. ¿Cómo anda el comercio y el tema del abastecimiento? Sí, Buenos gracias, días. sí. Gracias. Buen día para todos, la población. Fíjate, en primer lugar, nosotros queremos... Eh, tu hiciste mención de Andina del Castillo, ¿no? Sí, sí, la señora de ProConsumidor. Perfecto. Nosotros queremos, en primer lugar, agradecer públicamente el esfuerzo que ha venido haciendo esa directora de pronto consumidor desde el principio. Sí. Hemos tenido conexión con ella para que nos ayudara vía a, los, a las industrias y a los importadores para que a San Francisco de Macorís realmente se le atendiera, porque teníamos una escasez prácticamente un 85%. De, de los alimentos que no había en San Francisco de Macorís ella fue muy atenta lógicamente, hizo cierta, cierta coordinación, pero como tú sabrás, lógicamente ella no tiene en su mano los despachos de, de los diferentes productos sino que son los industriales lógicamente desde, desde el inicio de esa petición eh, luego nosotros hicimos una rueda de prensa el domingo hace ya, va a tener 15 días Sí. donde dimos a conocer realmente la gran preocupación de la región nordeste podríamos decir, porque hemos hablado de San Francisco de Macorís pero debemos destacar, y todos sabemos que San Francisco de Macorís es la capital del nordeste, por ende el empresariado local, llámese San Francisco de Macorís, somos los que le suplimos a la región nordeste desde Samaná eh, la galera, Sánchez, Nagua, Castillo, Río San Juan, Gaspar Hernández, entre todo el, el, el entorno a nivel de la zona, y tenía una gran preocupación porque nos estaban llamando que querían mercancía y no tenía mercancía. Y más aún, en un momento de emergencia donde el Estado le aumentó la tarjeta a los que tienen la tarjeta de, de solidaridad llevándosela a un, a un número más elevado, por ende había un poco más de capacidad de compra pero no teníamos cómo suplir a esa, a esa parte por ende nosotros después de hacer el error de prensa se ha normalizado, no en la totalidad podríamos decir que del 1 al 5 hay una normalidad de un 3% es importante porque lógicamente había muy poca cosa eh, pero entendemos que ya hemos tenido comunicación con la mayoría de las empresas, eh, ya están por lo menos se está un poco normalizando, como dije al principio, de, de un 5%, de 1 al 5%, ya un 3% que está normalizando. Nosotros esperamos de que eso siga el ritmo que nosotros estamos esperando, porque realmente hemos hablado de que el virus que tenemos a nivel del mundo, en República Dominicana no es una excepción, y específicamente la provincia de Duarte que ha sido una de las zonas que, que hemos sido más afectados, donde hemos aportado realmente una gran cantidad de personas muertas. No obstante, siendo una situación muy difícil, pero debemos entender que la enfermedad aún peor es cuando la gente tiene hambre, que no tiene que comer. Esa es la mayor enfermedad. Y yo entiendo de que esa parte debemos seguir insistiendo para que San Francisco de Macorís se le atienda. Y creo y soy de los que me siento positivo de que eso va a llegar a feliz término y va a llegar a una solución para beneficio de todos. Bien, adelante, Francis. Sí, o María, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Francis. Mire, eh, ciertamente que, que el abastecimiento puede producir hambre el desabastecimiento, porque al no tener los productos que la demanda exige. Pero me está preocupando que el comercio no ha podido articular con los suplidores ese abastecimiento y que las autoridades verdaderamente lo lo ajusten porque solamente por autoridad se puede ajustar ¿tú estás claro en eso? Lógico y, ayer, que si no. y ayer la directora nos decía como que había hecho los esfuerzos y por el sector, como dijo Amado dice que hay desabastecimiento y sí, yo de... pude ayer contactar que salía a dos supermercados que realmente está faltando mucha mercancía tú sabes que eso es un trabajo de todos Correcto. Eh, tanto las autoridades, el empresariado, los importadores y básicamente el comercio organizado de la zona, estamos trabajando frente a la situación. Como dije al principio, se está solucionando, pero como tú sabrás, por ejemplo, tú como empresario que tiene una empresa en Santo Domingo de fabricación de productos X, tú eres propietario de tu empresa. Las autoridades del comercio le estamos exigiendo de que nos envíen los productos. Lógicamente, ellos han estado alegando, y como todos sabemos, ha habido una, una difusión de contagio de información de San Francisco de Macorís. Ellos entienden que todo lo que observan y, y escuchan es un ciento por ciento de contagio. Desde que llega aquí a, a Controva. En el aire. Lógicamente, desde que a control, el personal y el chofer y los ayudantes entienden que van a estar inmediatamente contaminados. Nosotros le hemos dicho, no, que esa no es la información. Aquí en San Francisco de Macorís es verdad que han fallecido muchas personas, pero aquí se está elaborando dentro de lo posible. Y según lo que el presidente ha dicho, eh, los sectores que estamos facultados para dar el servicio, en el caso de los alimentos supermercado, salud, seguridad, entre otros, estamos laborando porque entiendo que si no encerramos todos y no damos un servicio que requiere la población, aún va a ser peor la situación que estamos viviendo. Y sí. algo que yo quiero aprovechar en este medio que es sumamente interesante e importante, y es que debemos iniciar una campaña a nivel del Estado y el sector productivo nacional no es no es un secreto para nadie que dice un refrán que no es más que por bien no venga República Dominicana en este momento gracias a la naturaleza y a Dios todopoderoso hemos tenido suficientemente productos del agro agropecuario llámese vegetales plátano entre otros productos, excelente. Pero es una producción momentánea que nos, mm -hmm. no ha favorecido a todos. Visto la situación de que la producción que estamos teniendo, todos sabemos de que las fronteras están cerradas, no hay venta en Haití, el turismo no está consumiendo porque eh, los aeropuertos están cerrados, por ende, el 50% podríamos decir de la producción nacional se está quedando en consumo nuestro. Hay un gran abastecimiento. Pero después de la abundancia, como todos sabemos, viene la gran escasez. Y es un momento estelar para exigirle o pedirle al estado dominicano de que vaya en auxilio y en apoyo a aquellos productores que están produciendo a un producto para consumo interno. Para que los anime y lo apoye y que ese producto, aunque se ha hecho con algunos renglones que el Estado ya ha comprado, pero debe ser para todos, porque si dejan de trabajar a corto plazo, aquí vamos a tener situaciones muy difíciles y debemos apoyar lo que él es el sector agropecuario. Y no es un secreto para nadie, no es un secreto para nadie de que ya el mundo ha cambiado. Ha habido, ha habido mentalidad diferente en el sentido de que llegó el momento de que cada nación vamos a tener que rascarnos con nuestra propia uña. Y vamos a tener que producir para nosotros. Bueno, yo no, el tema yo, es lar yo el no tema largo, bastante María, amplio. Dios pero no quiero estar en su tiempo. Bueno, Yerjian. Juan María, placer eh, conversar con usted. Ayayán. Eh, preguntarle sobre los precios. Usted es un comerciante de bastante experiencia. Eh, ¿Han subido los precios de, de, de los productos de primera necesidad en la región? Fíjate, con relación a los precios, tú sabes que los industriales eh, tomando cierta medida a favor quizás de, de, de ellos mismos el fabricantes, antes de iniciar lo que fue la emergencia nacional, las empresas nos ofertaban productos con algunas ofertas, por ejemplo, para que la población entienda. Si yo compraba, por ejemplo, 100 y Francia lo entiende, porque Francia, sí. aunque es abogado y sí. es su profesión, también es empresario, porque está sí. en, esa, en ese renglón. Si yo, por ejemplo, compraba 100 faldos, por ejemplo, de papel de baño, las empresas... Me facilitaba 100 extra, por ende me llegaban en vez de 100, me llegaban 110. Eso 10 faldos, nosotros lo traducimos, lo traducimos o lo traducíamos en beneficio del consumidor, por ende bajaba un poco el precio. Las empresas han quitado todas las ofertas, por tal razón, automáticamente los productos vía la, a los industriales subieron. De una vez un 10% casi en todos los productos. Ahora bien, el escasez también ha surgido de que las empresas también han estado, han estado limitando las compras. Si yo compraba, por ejemplo 500 de aceite, las empresas me mandan 200 o 300. Eso no significa que ha subido por esa vía, pero sí, como ha habido una situación de consumo y de aumento de tarjeta, también se siente un poquito de escasez porque la gente tiene un poquito, un poquito más de capacidad de compra y para acumular algo. Y Francia que está envuelta en esta estación, me entienden sí. perfectamente también ustedes que están vuelta sí. en el comercio. Es así. Bien, adelante. No sé si Fulvio está Fulvio. por ahí. Sí, Fulvio está ahí. Adelante, Fulvio, quita el mute. Sí, <risa> muchas gracias, doctor Amado. Gracias, eh, María, que está con nosotros. Eh, Juan María. En la propuesta a esas empresas que le suplen a ustedes, supe que está la posibilidad de un centro de acopio. ¿Esta propuesta ha sido acogida para facilitar el abastecimiento aquí en San Francisco de Macorís, o por lo menos ha sido ponderada? Eh, ¿Te refieres centro de acopio de los industriales o del Estado? No entiendo. Eh, no. no, no un, ce un centro de acopio del empresariado de San Francisco de Macorís para facilitar a las empresas suplidoras eh, su ingreso y que despachen la mercancía que necesita San Francisco Macorís y la región a través de ustedes. Bueno, eh, el centro de acopio lógicamente de conoclimación, pero hay un centro de acopio que son los bueno, déjame, déjame, que... déjame aclararte algo, Juan María, con el perdón de Fulvio. Eh, sí, el, este joven soriano, este, eh, Alex Soriano, sí, estuvo con nosotros en una entrevista y planteó que se le había planteado a su vez a los industriales, a los eh, a la gente Suplidor. que transporta, verdad la, a los suplidores, gracias, Fulvio, eh, la posibilidad de un centro de acopio antes de llegar a la ciudad para evitar el temor que tienen ellos de entrar a San Francisco. Eh, pero me imagino que eso sería la asociación de comerciantes que él dirige, no sé. Pero esa es la información que te tengo. Adelante, okay, ser, disculpa. Eh, yo entiendo que sería para mejor entendimiento a la opinión pública, algunas empresas, en el caso, por ejemplo, propio el mío y de algunos empresarios, viste la situación que todos conocemos, por ejemplo, específicamente, y va a la promoción, Dubeca, que es la empresa que nos suple de embutidos. Llámese salami, que la gente entiende la palabra salami, de todo tipo de embutidos. <risa> eh, ellos, ellos, eh, para evitar supuesto contagio, nos enviaron en varias ocasiones sus camiones a Controva, y nosotros íbamos a buscar la mercancía con nuestro, con nuestro personal y nuestro vehículo y lo traíamos a San Francisco. Se puede el caso, Exacto. por ejemplo, también con las demás empresas. Lo importante es que haya una vía de solución a la problemática, aún que la empresa diario local, no perjudiquemos en enviar a buscar a la mercancía y también enviar nuestros camiones. Nosotros... No. Yo, nosotros lo hacemos eh, excusame, por de nuestra comunidad para ah, que se solucione el problema ahí momento, quería, para, sí. para aclarar en la parte, él dijo en aquel momento que le propuso, le propuso a los industriales que dispondrían del club mayorista como centro de acopio para que de ahí cada empresa que estaba para recibir un pedido ese día fuera a recogerlo en, en, en el club mayorista excelente, es una, una, una salida sumamente interesante el club de nosotros, el club mayorista es un club amplio donde hay muchos okay. parques donde caen muchos camiones y ciertamente si esa es la vía viable para solucionar el problema, los aplaudimos y ojalá eh, se inicie para nosotros buscar la mercancía pero lo tenemos ahí en el patio el a algo que puede que podría ayudar si ustedes le hacen a análisis a sus empleados y eso se le hace saber a los suplidores también esto podría ayudar bueno esto podría ayudar en la confianza de los suplidores hacia el empresariado de San Francisco de es sí, que desde no. un principio nosotros hemos dicho o sea el empresariado local y creo que también el empresariado nacional lo único que tenemos que hacer es cumplir, lógicamente, con el protocolo que ha informado el Ministerio de Salud Pública. ¿Cuál es el protocolo? Algo sencillo, porque a veces cuando le hablamos a la gente de protocolo, cree que es algo muy amplio y que no se puede eh, hacer. Simple y llanamente todos sabemos que el protocolo es su mascarilla, su guante, y utilizar realmente lo que yo han indicado es eh, un gel para usted permanentemente lavarse la mano con ese gel, o si no utilizando algo sencillo que la población no tiene en la mano y es que es algo práctico y barato agua y jabón permanentemente dando servicio y a cada momento usted se lava su mano con jabón y se desinfecta y usted sí. se protege y protege lo que están en sus alrededores bueno entiendo, aquí quizá lo más entiendo. importante es buscar, es buscar el lugar el sitio si eso mm -hmm, es posible mm -hmm. porque aparentemente el comercio local estaría dispuesto a trasladarse a buscar la mercancía a un lugar cercano quizás si el ayuntamiento local se coordina con la gente de Senoví, el ayuntamiento de Senoví, quizás pueden encontrar un espacio por esa zona que sería una zona digamos equidistante entre San Francisco de Macorís y la autopista Duarte Mira, no tan wow. equidistante pero más o menos cercana, eso podría ser una solución eh, lo único que quizás requeriría un, un local bastante grande para poder eh, eh, concentrar toda, toda la mercancía pienso Mira, yo, no sé amados, Dime. nosotros tenemos, y escúchame Juan María, nosotros tenemos zona franca hay habilidad ah, ah, que zona franca tiene ser. naves de las cuales se pueden habilitar pero sí, per, es específicamente el club de mayorista es un centro equidistante de la ciudad y a la vez es un centro donde toda la el comercio nacional conoce porque participa de las ferias cada año es decir, ¿Y que, no se, que no se van a hacer actividad y ahí porque estamos limitadas las claro, actividades. Y no va a haber trasiego de personas más que los que vayan a retirar, porque simplemente llegan en la mañana tempranito, se reciben lo de cada quien. Obviamente, que aquí el comercio tendría que facilitar una estructura administrativa de recibimiento y de despacho a la vez. Ok, vamos a ver qué opina Juan María. Fíjate, eh, eh. eh, Franci. <risa> Se me adelantó, lógicamente, una no, basura muy, muy inteligente. <risa> Tenemos el club, no, no era para aclarar. Tenemos el club mayorista con gran espacio y, más aún, ustedes conocen al dedillo el club mayorista, gran parqueo, sí. gran salón, donde caben muchos camiones, está totalmente cerrado con gran seguridad. Pero en caso, en caso plan B, de que el club, por ejemplo, esté eh, abarrotar y tenga espacio, tenemos al frente la zona franca, que eso de nosotros, eso del Estado, eso del pueblo, y aún todos sabemos que la zona franca de Dios quise espacio que hay quizás algunos ocupados, o sea que tenemos espacio suficiente para dar, dar el servicio que pueden, que pueden hacer las, las, las, las industrias como nosotros, los empresarios locales. Pero, Juan María, eh, no se le ha explicado a los industriales que lo suben a ustedes que no es que no se trata de, de, de una bomba atómica, que no hay radiación, sí. que no es algo aerodinámico. Porque yo Claro, no entiendo por qué esos niveles de exageración de los industriales, porque yo en entiendo este que usted tiene un almacén, si, el, si un camión que llega a abastecerle a usted llega. Eh, entra a su almacén verdad eh, deposita la mercancía y se va no hay contacto eh, directamente con el personal eh, eh, entiendo yo y aún así si, si vienen protegidos con su con su mascarilla, con su mascarilla y vienen protegidos con sus eh, con sus guantes ¿cuál es el problema porque básicamente antes era la cuestión de que cuando había por ejemplo la gente no usaba mascarilla estornudaba y entonces contaminaba el, el lugar donde estaba eh, ¿No le han explicado ustedes eso a, a, a, los, a los industriales? Fíjate, nosotros incluso, incluso, estuvimos la semana pasada eh, vía la plataforma de Zoom que organizó a Anina del Castillo, donde ella invitó a los industriales, llámese a representantes de Mercasí, a uh -huh. representantes de César Iglesias, a representantes de, de, de Indueca, que es lo mismo de America, sí, pero está, están divididos. Y nosotros incluso, nosotros incluso en ese momento le decíamos que cuál es el temor de venir a San Francisco de Macorís, porque muchos empresarios y muchas industrias de menor cuantía, porque aquí en el país, por ejemplo, los alimentos que consumimos a nivel del país están concentrados, no en más de cuatro o cinco empresas. Mercasí, Transagrícola, César Iglesia, Indueca y algunos importadores que traen producto, de, de, producto para entrar a la nación. Y le decíamos que cuál es el temor tan grande de mandar sus equipos de camiones y su personal, lógicamente con sus herramientas de protección, a San Francisco de Macorís. Y en ese momento eh, nos informaron. De que sí, que, íbamos, que iban a mandar sus camiones y que iban a matar la mercancía. No ha sido así en la totalidad, pero algo se ha resuelto. Entonces, yo entiendo, como, como dije al principio, es que la gente tiene en la mentalidad de que San Francisco de Macorís, el virus, anda, como decía, como dice la antigua, en el aire. Y eso no es cierto. No sé qué es lo que ellos entienden, si es para suplir otra zona o es que está en el caso de mercancía y están justificando realmente esa vía para no cumplir con lo que tradicionalmente Bueno, se le ha frisado ahí a, a, a, a Juan María ¿lo tenemos muchachos? Sí, ¿Sí? sí está, ahí, está ahí salió, de, salió del aire eh, bueno, sí. está ahí todavía Juan María, sí. continúa Continúo hablando. Sí, estamos acá. Él okay. decía, decía que si ella ya, que realmente si nosotros eh, no hemos conversado con los industriales, sí, incluso eh, hace alrededor de 15 días, la directora del Proconsumidor ha estado muy preocupada con nuestra zona y muy interesada en que, la, en que la situación no se resuelva. Ella coordinó, incluso en plataforma de Zoom, un encuentro con los principales industriales de la República Dominicana, llámese Mercasi, Transagrícola, Indueca, César Iglesia y algunos importadores, donde nosotros le decíamos lo mismo, que por qué se han estado negando llevar, traer la mercancías a San Francisco de Macorís a sabiendas que tradicionalmente lo han hecho. Y en este momento tan difícil y con tanta necesidad que requiere el pueblo, no han, no han dado la espalda para sufrir los alimentos que, que somos el canal de distribución de la región nordeste. Y lógicamente en ese momento eso comprometieron de que lo iban a hacer aún